Hello, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos Wordpresseros, gente de San Antonio de los Altos y de varias partes del mundo que van a ver esto en vivo y en diferido. Gracias por acompañarnos en este último evento del 2022, último Meetup de Wordpress de la comunidad de San Antonio de los Altos, así que bueno, estamos súper encantados de estar aquí con ustedes en este mes tan especial. ¿Cómo están? Bienvenidos esta noche a este último Meetup del año. Como dice Roosevelt, gracias por estar aquí. Para quienes no nos conozcan, Aura Brito, Aura Brito de CM en todas las redes sociales. Roosevelt Gordones, bueno, Social Media Sin Censura por ahí en las redes sociales. Gracias por estar aquí. De verdad que estamos bien emocionados porque hoy vamos a estar contestando algunas de sus preguntas. Nos dejaron un montón, probablemente no sé si las contestemos todas. Esperemos que sí, pero okay. si ustedes tienen alguna pregunta también en vivo, lo pueden dejar por el chat porque por acá los estamos leyendo, así que gracias una vez más por estar aquí. Sí, por allí les dejamos un formulario para que dejaran sus preguntas, recopilamos gracias por el montón de preguntas que nos dejaron, vamos a estar respondiendo preguntas avanzadas, sencillas, no importa, y sin orden específico, así como las descargamos, las vamos a ir leyendo, pero tú también puedes dejar tus, tus preguntas, como dijo ahora por acá por el chat, pero antes de arrancar con esto, porque fíjense que este, se cayó el teleprompter, eh, este, este, este meetup no fue que se nos ocurrió la semana pasada, teníamos desde más o menos ahora el mes de septiembre, octubre, más que estábamos pensando si hacíamos o no, si ha, no hacíamos actividad de fin de año para, para la comunidad de WordPress y dijimos, vamos a hacer un meetup especial. Yo nunca, y les digo, yo tengo 12 años trabajando con Wordpress. Yo nunca he visto que se haya hecho un AMA o un Ask Me Anything acerca de Wordpress. Y esto también, también ojo, oh, hay que ser un poquito sensatos con el tema. Esto de los AMA es una tendencia nueva de hace, no sé, cuatro o cinco años para acá. Y se utiliza, se estila mucho en comunidades web 3, comunidades cripto que, pues, hacen este tipo de actividades para explicar algún proyecto y responder todas las preguntas acerca de un determinado tema, una determinada aplicación o una plataforma. Pero podemos hacer un AMA de lo que sea. Podemos hacer un AMA de Instagram, un AMA de Telegram, un AMA de WordPress, lo estamos haciendo hoy, un AMA de, no sé, de Office, de lo que sea. Así que este es el primer AMA de WordPress que yo asisto y que tengo el honor de estar contigo ahora. Además, hay, hay preguntas por ahí de hombres, de mujeres, de gente avanzada, de gente que no sabe nada. Y buenísimo porque la idea es compartir con ustedes. Pero antes... Pero, pero era lo que te iba a decir. Antes de eso, nosotros nos encantaría hacer un recorrido un poco con las actividades que tuvimos este durante año. el 2022, porque para los que no tienen esta información, el Meetup de San Antonio de los Altos empezó casi que en la segunda mitad del año. Es Entonces es importante que ustedes sepan también un poco qué es lo que hemos venido haciendo, a cómo ustedes se pueden unir también a las actividades y sobre todo cómo pueden ser patrocinantes, colaboradores, ponentes y todo lo que quieran acá en la comunidad, que como ustedes saben, Wordpress es una comunidad abierta. Y además, ahora que siempre en todos los Meetups compartimos una, una presentación, un PowerPoint, etc. Hoy no, hay, hoy no hay nada de eso, pero igual tenemos que decirlo, como organizadores del Meetup de San Antonio de los Altos, eh, pues a las personas que por primera vez escuchen esto o están viendo esto y no saben de qué es esto, bueno, les cuento. Los Meetups son unas reuniones informales, presenciales y gracias a la, a la pandemia, también online, en donde nos reunimos para hablar de temas relacionados con WordPress, temas que tengan que ver con la tecnología, el blogging, las billeteras, las pasarelas de pago, eh, la parte de programación, la parte de los plugins, la parte de los temas, todo lo que tenga que ver con WordPress y la idea precisamente es que la conversación gire en torno a eso para hacer preguntas, para aprender, para compartir. Esos son los meetups, sí. actividades completamente gratuitas. Y bueno, nosotros hacemos desde el mes de junio, vamos a revisar por ahí el teleprompter, el chuletario prompter. Sí. Eh, el chuletario prompter. Sí, desde empezamos. El 22 de, junio, fue el 22 de junio de este año fue nuestro primer meetup. Eh, ¿Recuerdas el tema ahora recuerdas nuestro invitado especial? Sí, bueno, el primer Meetup, además que fue muy emocionante porque, bueno, teníamos la oportunidad de estar acá en San Antonio de los Altos. Hablamos de WordPress como base del ecosistema digital y aquí tuvimos un invitado súper especial que fue Víctor Palmitesta que nos estuvo acompañando esa tarde y, bueno, también estuvo contando un poco su experiencia con el uso de WordPress, cómo se podría integrar ...cuando tú tenías un ecosistema digital y ahí estuvimos hablando los tres, Roosevelt, Víctor y yo, acerca de cómo ustedes podían sacarle muchísimo más provecho a su ecosistema digital cuando integraban la plataforma WordPress a ese ecosistema. Así que fue, allí fue genial, porque hablamos casi que de todo, un, un poco, ¿no? Fue interesante porque mezclamos ahí la parte de community building, mezclamos allí la parte de blogging, yo hablé un poco de blogging, mezclamos la parte de Víctor y toda la experiencia con el tema de redes sociales y todo esto, y de verdad que fue una experiencia maravillosa. Fue el primer mito, rompimos el salofán, gente de Caracas, de hecho vino pura gente sí, de Caracas. vino mucha gente de Caracas, todavía la gente de San Antonio no se estaba activando tanto, pero bueno, eso cambió en los... Próximos meses, así que también pingalo. hay que darle como que la oportunidad a la gente que conozca que hay comunidades como esta que estamos haciendo actividades y por supuesto, bueno, siempre con el apoyo también de otros, eh, digamos, Meet que están apoyando siempre y Wordpresseros que nos están apoyando también en la difusión de los eventos y que han venido también a nuestros eventos acá en San Antonio vino, los vino, bueno, por ahí en otro mito, pero vino gente también de Guarenas, de la comunidad de Guarenas. Pero ya vamos para allá. Luego, en el siguiente mes, en el mes de julio, tuvimos a un invitado, pero de lujo, importado del Estado en Suátegui, a Naco, Estado en Suátegui, formas de monetizar con Wordpress. Fui yo el que dio ese <risa> mito. <risa> pero estuvo chévere, estuvo chévere porque quienes no tenían idea de que podían generar platita, con WordPress, bueno, ahí se enteraron no de una, ni de dos, ni de tres, sino de muchísimas formas de cómo ganar dinero con esta plataforma y la verdad es que estuvo bien chévere porque había gente que decía ¿qué? estaba sí. haciendo esto y no sabía que lo podía monetizar. O, mira, no tenía ni idea y suena sencillo, o esto no lo conocía, es avanzado para mí, pero voy a aprender y lo voy a empezar a implementar y esas cosas sucedieron en ese meetup y me encanta recuerdo las preguntas se puede, de verdad se puede hacer plata con esto pues, totalmente sí, se puede hacer plata con esto además que ese meetup también fue especial porque fue en un sitio nuevo fue un sitio aquí en San Antonio de los Altos llamado The Meat House y bueno de verdad que ese sitio nos hemos quedado prendados de ese sitio porque hemos hecho muchos meetups allí y la atención es muy buena eh, el sitio, el ambiente, las mesas. Nos tratan de maravillar. Es bien chévere, de verdad, que el sitio es sí. muy, muy, muy chévere. Luego, en el mes de agosto, 19 de agosto, tuvimos un meetup a casa llena. O sea, poco a poco se ha ido corriendo la voz. Vino gente de Guarenas, vino gente de Guatire, vino gente de La Guaira. Bueno, tuvimos a... Un... Gente de La Guaira, gente de Caracas, gente de Guarenas, de, de Guatire, eh, gente de San Antonio, por también supuesto. Vino, por supuesto, eh, y ese es mi top, estuvo full, full, full, full y nos encantó porque no solamente pudimos hablar con este invitado súper especial, que ya le vamos a decir quién fue, sino que además había muchísima gente, vino gente de otras comunidades, eh, mujeres, había un montón de mujeres en ese meetup y a mí particularmente me encantó, todos me han encantado ojo que no se malinterprete esto pero ese fue un meetup bien especial porque tuvimos de invitado, ¿a quién? A Celis Guevara pero adicionalmente que bueno, un invitado regional aquí autóctono de la zona de los, de los Altos Mireninos. <ríe> criollo, criollo de aquí. Fue, bueno, nosotros mí somos de aquí. Este, fue fue el primer meetup en el cual tuvimos patrocinio, tuvimos ayer la gente de Somos Dulceros, un saludo a Rosa Rangel y nos deleitó esa tarde con sus tortas y sus brownies. Bueno, todo el mundo quedó. presas, además, Comimos con fresas, chocolate. con chocolate Riquísimo. mientras escuchamos la parte legal, el aspecto legal de las páginas web. Ese, bueno, ese, ese Meetup estuvo espectacular. Vino sí. la gente de, de, de, de top WordPress Meetup de Guatire, compartimos con ellos, nos tomamos fotos, de verdad. Vino es, gente de la comunidad de Emprendedores Digitales de Venezuela, vino gente de otras comunidades. Muy gratificante eh, la Vino aquella. gente de las radios. Eh, de verdad que fue un mito bien, bien interesante y de verdad, como siempre lo decimos, eh, Celi, bueno, se votó con su tema, que además tiene un manejo genial. Y bueno, para, para poderlo también decir por aquí, Celis cuando estés viendo esto o si está conectado, eh, con Celis hemos tenido la oportunidad de trabajar desde hace mucho tiempo hemos estado en otros meetups de otras eh, regiones junto con él y la verdad es que siempre es grato compartir Ahora, un tema con, esto, con este meetup particular de Celis es que mucha gente nos dijo no va a quedar grabado, no va a quedar, quedar grabado uh -huh. hay que hacer esta aclaratoria como les dije sí. al principio los meetups son presenciales y luego con la pandemia pues eh, la comunidad de WordPress autorizó hacer los meetups de forma uh -huh. online eh, pudiéramos, pudiéramos hacernos mixtos, pero ustedes saben que quizás a veces no tenemos la infraestructura para transmitir, hacer streaming desde la calle, la señal, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, a, a petición de ustedes, este Meetup de, de sales lo vamos a repetir en enero de forma online, así por acá, por YouTube. Así que pendientes, ya tiene fecha, ya está aquí en la, en la página de Meetup, vayan y vean y regístrense. Y vamos a repetir ese Meetup, vamos a tener al mismo invitado, por supuesto, a Sales Guevara, va a estar respondiendo tus dudas, va a estar aclarando y hablando de este interesantísimo tema que siempre genera mucha duda y es un tema, señores, siempre, siempre actual. Se actualiza WordPress, llega una nueva versión de WordPress, sale una nueva RGPD, qué sé yo, siempre la gente tiene que estar averiguando y sabiendo de eso. Pero bueno, Total. luego de este Meetup, la cosa no fue tan buena. ¿Cómo que no? Porque... Porque ¿qué fue, lo que que pasó? No. ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, bueno, nos enfermamos. Nos, nos dio, dio COVID. COVID. Nos dio, lo dimos en coro. Vinimos de, de, de COVID de, de por ahí del meetup de agosto y la verdad es que, bueno, aunque la pasamos un poquito mal de salud en ese momento, logramos recuperarnos, pero eh, llevamos a cabo, sin embargo, el meetup de, de septiembre. septiembre. Eh, porque además, bueno, nos enfermamos como final de agosto y el mito era final de septiembre, entonces como sí, que no dio tiempo de recuperarnos. Dio tiempo de hacer el <risa> Estuvimos bastante bien. Y en ese meetup, blogging como es, forma de emprendimiento con esta invitada que está aquí. Estuve hablando de blogging como forma de emprendimiento. Eh, mucha gente no tenía ni idea que podía hacer de esto un oficio y un oficio y que un fuera negocio. monetizado. Mm. Así que bueno, ahí estuve contándoles un montón de mi experiencia, un montón de las cosas que he logrado hacer en todos estos años como bloguera. Tengo muchos años siendo bloguera y la verdad es que también he monetizado mucho de mi trabajo. Y todo eso gracias a utilizar la plataforma WordPress. Importante. Así que eso se los estoy contando. Como estamos haciendo un recuento ahora, ese fue el primer Meetup online. Nosotros estábamos sí. así como con la duda. Bueno, ¿será que se va a conectar y tal? Sí, ¿será que se va a conectar gente y tal? Y, y lo bueno es que, fíjense, lo puedes estar viendo en vivo, pero después lo ves en diferido a tu tiempo, a tu ritmo, cuando quieras. Y de verdad que, bueno, estuvo muy concurrido ese Meetup. Estuvo, sí, estuvo bastante lleno. Y además que fue un Meetup. Eh, que teníamos como una estructura preparada, pero gracias a que había mucha gente la en las deja. intervenciones, el Meetup se alargó un poco, pero fue súper dinámico, y a mí particularmente me encantan los eventos donde la gente participa, así que siempre nos invitamos a que hagan eso, porque de verdad que es súper satisfactorio. Tanto fue así que ese Meetup dio pie al del mes siguiente, que era tal? un tema relacionado, y en ese, pues, estuvimos los dos. Los primeros pasos para crear tu blog, pues, como ustedes saben, yo soy bloguero, ahora es bloguera. Y dijimos, bueno, la gente generó muchas dudas. Incluso nos dijeron, nos pidieron que hiciéramos un curso de blogging. Vamos a ver si lo organizamos para, este para primero, 23 este primeros ya, meses de 2023. Ya eh, de eso. Pero, pero bueno, lo cierto es que vamos a hablar un mito de los primeros pasos para crear tu blog. Fue también online, de verdad, muy concurrido, <risa> muchísimas preguntas. La gente tiene siempre muchas dudas, ¿no? Y uno dice, bueno, pero WordPress es una herramienta que tiene 18 años y la gente todavía pregunta esas cosas. Sí, y por eso hicimos este meetup de hoy. La gente tiene muchas dudas básicas que estamos aquí para aclararlas. Total. Luego de ese meetup vino el de el mes de diciembre eh, porque en noviembre eh, no tuvimos meetup. Es como que no. ¿Sí? ¿Cómo que no? Ah, sí, sí. ¿Cómo sí, que sí, no? Sí. No me deje por fuera. Ay, ay, ay, ay, me asusté, me asusté. <ríe> Luego de ese, en el nosotros nos hemos estado on fire. Ese eso le estoy diciendo fue el de octubre. Luego en noviembre fue. ¿Y qué? ¿Ya? ¿Y este? <ríe> fue el meetup de cómo implementar C-Cash en WordPress. Ese fue presencial. Volvimos a la presencialidad. Hubo mucha gente que nos dijo, no podemos ir, por favor, repítelo y tal. Así que bueno, ese meetup seguramente lo vamos a repetir porque bueno, la asistencia... La vamos comunidad. a ver si lo repetimos y vamos a ver si los traemos invitados especiales de la comunidad Zcash, por favor. O lo hacemos en otra ciudad. O lo hacemos en bien. otra ciudad, Así o los invitan. Que... De verdad que siempre hay como muchos temas para hablar. Y bueno, gracias a ese recuento y a todos estos temas de los cuales pudimos estar hablando durante 2022, es como nace hacer este AMA de WordPress, Así precisamente es. porque recogimos un poco las preguntas que ustedes dejaron en los meetups anteriores, pero también... Todas esas dudas que han tenido durante, bueno, durante estos meses que han conocido no solamente la plataforma, sino que se han ido empapando también de qué pueden hacer para sus negocios, cómo mejorarlo. Y siempre, como dice Roosevelt, aunque nosotros tengamos tiempo utilizando la plataforma, la plataforma se está modificando, se está, está actualizándose y siempre surgen dudas al respecto de esto. Así que no queríamos como dejar por fuera en diciembre hacer algo que pudiera recoger un poco lo que ustedes nos han estado comentando durante el año. Así que bueno, este ha sido como que el resumen y de verdad que una de las cosas que les tenemos que decir es que estamos primeramente muy contentos, pero sobre todo muy agradecidos de la receptividad porque estas iniciativas eh, también se mantienen gracias a las personas que asisten, a las personas que son activas, a las personas que sugieren temas. Entonces, si tú estás ahí del otro lado de la pantalla hoy y tienes alguna duda, si quieres participar, ser ponente, si quisieras patrocinar alguno de estos meetups o cualquier otra cosa que quieras hacer dentro de la comunidad, simplemente te tienes que comunicar con nosotros, por ahí vamos a dejar luego los enlaces en la cajita de información para que sepas cómo llegar, a la comunidad de Entalera, cómo poner, poder ser polente o poder ser patrocinante. O colaborador. Y, colaborador. y te vamos a estar contestando otras preguntas que tienen que ver más con la logística. Pero hoy vamos a estar contestando preguntas directamente. De es la correcto. Plataforma. Y para cerrar con el tema de la plataforma Mi Top, vamos a ver con cuántos miembros tenemos. Cerrando el mes, vamos a ver en la plataforma, la comunidad tiene 83 miembros, hasta ahora personas no solamente acá en San Antonio, sino de otras ciudades y de otros países. Y de verdad que, bueno, lo interesante de poder haber agregado la función de los Meetups online permite que lleguemos a muchas más personas. Así que de verdad, eh, yo les reitero, estoy súper agradecido y honrado de, bueno, de conocer gente, seguir haciendo networking. Y en el 2023 vamos a seguir haciendo Meetups, bueno... Para, para lo que pidan por cierto que, sí. que si están inscritos en la plataforma Mi Top y han asistido a alguno de los eventos han tomado fotos y quieren subirlas ahí recuerden que pueden dejar sus testimonios también por allá, porque nos encanta ver a veces no tenemos como que toda la cobertura fotográfica y nos enteramos de momentos bien especiales gracias a las fotos que ustedes suben también en la plataforma así que pueden dejarlo por ahí para que compartan con nosotros y con otros huepreceros que están. Yo, aquí, tengo aquí, yo tengo aquí mi teleprompter. Yo también tengo el mío ajá, preparado ajá. porque hay preguntas. preguntas y muchas preguntas. Preguntaderas. Preguntas preguntaderas. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Eh, no, voy a comenzar yo Primero haciendo preguntas. Primero las nada más. <risas> Lánzate. Así que de verdad, eh, bueno, una pregunta de las que se repitió muchísimo uh -huh. en nuestro formulario y que se ha repetido también mucho dentro de la comunidad, es que nos preguntan si WordPress es una plataforma gratuita. Okay. Siempre nos hacen esa pregunta. Y bueno, Ruger cuéntanos, tú que tienes bastante tiempo utilizando la plataforma, ¿cuánto has pagado? ¿O si es gratuito o cómo es la no cosa? No solamente que WordPress es gratis. Y, y, y qué, bueno, qué buena esa pregunta, porque tengo también tiempo trabajando con el tema de software libre, open source. ¿okay? Y es importante saber eso. WordPress es una herramienta open source. ¿Y qué significa esto? Que es código abierto. Y las herramientas de código abierto, por lo general, son gratuitas. Sí, WordPress es completamente gratuito. Lo que no es gratuito con WordPress es pagar un hosting, es pagarle a un diseñador, es conseguirte una persona como ahora, como yo, como los miles de, de, de, de especialistas, de expertos que hay en WordPress, que se sienten contigo, que te asesoren, que te maqueten un, un sitio web, etcétera, etcétera. Eso sí tiene un costo. Pero que tú quieras descargar WordPress de su sitio web, quieras instalarlo, etcétera, es completamente gratuito. Por lo general, cuando contratas un hosting, es gratuita la instalación. Repito, estás pagando por el hosting, pero, no WordPress, no WordPress. pero más no por WordPress. WordPress es gratuito, ¿ok? Sí, hay que como que siempre aclarar eso, porque la gente, además, cuando va a hacer uso de la plataforma, tiene como mucho miedo. Porque dice cuánto voy a tener que invertir para poder utilizar una plataforma como esta? Eh, sobre todo quienes entienden que es una plataforma muy completa y todo lo demás. Entonces, eso da un poquito de miedo. Pero, bueno, aquí te lo aclaramos. Te decimos que no tienes que tener ese temor porque al final del día lo que pasa son otros servicios que no es WordPress específicamente. Así que eso es lo que, lo que te podemos contestar al respecto. Pregunta, preguntona. Otra que se repitió mucho. ¿Cuántos tipos de WordPress hay? Esta es una, una pregunta que, que a veces suele tener como un poquito de confusión también, porque rubel dijo una palabra bien interesante que es hosting, que es una, un espacio de alojamiento en internet y eso se paga porque, bueno, son empresas que prestan este servicio y, y WordPress tiene dos versiones. Aquí les quiero aclarar un poquito porque mucha gente pregunta esto. WordPress tiene la versión de wordpress.com donde tú vas a tener... Un espacio donde vas a poder trabajar dentro de la plataforma con algunas limitaciones, eso sí te lo tenemos que decir. Y vas a tener además un dominio que va a terminar en tusitio.wordpress.com. Es totalmente gratuito, ahí vas a poder trabajar. De hecho, quienes empezamos normalmente utilizando la plataforma, empezamos por ahí. Es como decir, el hijo chiquito de WordPress. Y luego, y luego perdón, está WordPress, el papá, el papá de los helados, decimos en Venezuela, y wordpress.org es donde tú haces una instalación en un hosting, tienes un dominio propio, y entonces allí puedes pa trabajar con otras funcionalidades que tiene la plataforma y es como la diferencia, ¿no? Tenemos como un WordPress que es sencillo y un WordPress que es masterizado, es por decirlo. Sí, es que es que y es que eso es lo que genera la confusión, porque la gente dice, bueno, ¿cuántos WordPress hay? WordPress es solo uno, solamente que están esas, esas como dos... Como versiones. Como versiones, vamos ¿no? a llamarlo como versiones. Pero WordPress es solo uno. De hecho, el WordPress.com es un WordPress autoalojado. Autoalojado. Ok, donde tú te metes en la página WordPress.com, creas tu usuario y ahí vas a tener todo con limitaciones no puedes puedes tener algunos plugins puedes tener eh, plantillas etcétera etcétera pero cuando te metes cuando contratas un hosting y, y trabajas con el WordPress digamos la versión extendida la versión o, com o completa o instalada ahí sí puedes disfrutar de todos los juguetes okay y Entonces, créanme que hay una gran diferencia pero, sin embargo, siempre la versión gratuita es también bastante buena, o la versión que tiene autoalojamiento. Así, así es. Mira, otra pregunta que deja por aquí Carlos Pérez es, <ríe> ¿es WordPress seguro? Esta es una pregunta muy, más que pregunta, es debate. Es debate. Yo he estado pre, pre, pre, eh, presente en esos... En esos debates de, de desarrolladores, de programadores, no. Y a mí me han dicho en mi cara, no, Wordpress es inseguro. Tú usas Wordpress, no, eso lo, lo hackean. Yo iba a decir lo hackean. Eso lo hackean. Miren, es, hay un gran mito extendido, mal mito extendido de que Wordpress es inseguro. Que es inseguro porque utiliza eh, plantillas, plugins, etc. Los que son amantes de la programación desde cero en HTML, JavaScript u otro lenguaje de programación, pues tienen la falsa sensación de que, eh, WordPress, eh, eh, perdón, de que esas, esas, esa forma de hacer sus páginas web es más robusta o es más segura. Ojo allí con eso. Incluso me han dicho, no, pero es que como WordPress es código abierto, eso es fácil hackearlo. Al contrario, al contrario. Ojo allí con eso. Las herramientas de software libre y de open source son, al contrario de lo que se piensa, son más seguras. ¿Por qué? Porque bueno, al estar el código abierto, pues es más fácil corregir cualquier vulnerabilidad. Entonces, no es que está disponible para que el hacker pueda entrar o pueda hacer algo. No, al contrario, está todo más protegido. Y si llegara a haber alguna vulnerabilidad, rápidamente se corrige. Por supuesto, ninguna app, ninguna aplicación, ningún software es completamente invulnerable. Ojo con eso. Va a depender también de nuestras prácticas como usuarios, con, con quién compartimos la clave qué cosas instalamos, qué cosas descargamos en nuestro hosting que pudieran dañar nuestro sitio web, pero WordPress como tal es muy muy es una de las, de las herramientas más seguras que hay eh, en el ecosistema tecnológico actual. Ahí está la respuesta, entonces. Mira, por aquí tengo otra otra pregunta que dice: ¿WordPress sirve solo para crear blogs? Dímelo tú. La respuesta es no, no y no. No, la verdad es que dentro de WordPress va a poder crear sitios web de diversas índoles. Puedes crear blogs, pero también puedes crear páginas web informativas. También puedes crear tiendas. Eh, bueno, puedes crear incluso comunidades, eh, páginas tipo redes sociales. O sea, lo que se te ocurra. lo Aplicaciones, vas a poder, aplicaciones móviles. Aplicaciones móviles vas a poder crear muchísimas cosas dentro de Wordpress y no, no es solo para blogs creo que hay como también una especie de mito que, que solo la gente usa Wordpress para hacer blogs bueno, porque sí, es como lo más sencillo es por donde se empieza ¿Cómo empezó o, como, o como empezó pero hoy en día tú puedes hacer un proyecto totalmente escalable dentro de Wordpress y esa es una de las ventajas y por eso es que a mí me gusta mucho recomendar la plataforma. De hecho, cuando hay alguien que quiere hacer un sitio web eh, que quizás no tiene tanto presupuesto a nivel de desarrollo y todo lo demás, uno siempre le recomienda que empiece con algo sencillo y luego dentro de WordPress lo va a poder escalar. Porque precisamente tenemos la posibilidad de incorporar muchísimas funcionalidades y características al sitio que estemos desarrollando. Así es. Entonces, es una de las cosas que me gusta y no, definitivamente, no es solo para blogs. Mira, tengo una pregunta por aquí que puede sonar un poquito técnica, que WordPress es bueno para el SEO y para el posicionamiento web. Hacen la pregunta. Porque me han dicho, eh, dice, dice, dice el texto, porque me han dicho que Blogspot o Blogger, al ser de Google, eh, posiciona mejor. Posiciona mejor. Sí, paradójicamente, y este también es un tema de conversación en con los blogueros, paradójicamente WordPress es SEO friendly o es mucho mejor, más fácil o más sencillo optimizarlo para el tema del SEO. Por su estructura, por su, por su sintaxis, es mucho más sencillo. Tú haces un sitio web o un blog en WordPress y rápidamente posiciona. Eh, más rápido que, blog, que Blogger, más rápido que Tumblr, más rápido que otras plataformas. Así que Oh, sí. que no significa que no tengas que aplicar técnicas de SEO. ¿no? Claro, claro, Cuidado pues, con bueno. eso. Tenemos que también saber, porque no queremos que tampoco dar la falsa sensación de que no importa que no sepas nada, igual se va a posicionar el sitio. No, es, no es tan casual. Hay que, Hay que trabajarlo, pero sí es bastante sencillo. Sí. Así que eh, eso que quedaría respondido por esa vía Por ahí nos dice eh, Marta, Dice, ¿WordPress es lento? Bueno, Marta. ¿eh? No o sé a qué se referirá a Marta, que Wordpress es WordPress, lento. El Wordpress no es lento, lo que es lento es tu página, Marta. O tu internet. O, o, o tu, o tu, hosting. O tu hosting, o, hosting. A ver, ojo con, con esto. Tiene que ver un poco con lo anterior del SEO, ¿no? Eh, no me quiero desviar un poco del tema de Wordpress, pero es que hablando de SEO, uno de los aspectos para el buen funcionamiento o el buen posicionamiento de un sitio web es precisamente que la página sea rápida. Mientras tu sitio sea rápido, mejor va a posicionar. Y, y como acabo de decir, la estructura de WordPress está muy bien diseñada precisamente para que sea optimizable y fácilmente posicionable. Por supuesto, hace que, eh, que las páginas sean rápidas. Pero a nosotros los usuarios nos encanta inventar. Entonces queremos ponerle un fondo... Queremos poner una musiquita a la página, en video, queremos que no sé un, un video en widescreen, 4K, 4K, 4K, una cosa, y queremos poner ese poco de periquitos. Que y, que, que caigan sí, y, y salgan y, y todas esas cosas ponen lenta nuestra página web. Entonces, por eso se presta también el servicio, y hay muchos especialistas por allí que prestan el servicio de optimización web. Porque, buenísimo, WordPress cuando viene de caja es muy rápido. Pero a medida que lo vamos embasurando y vamos poniendo plugins, instalamos, borramos, cambiamos, instalamos, borramos, eso va embasurando nuestras bases de datos y va haciendo nuestro sitio web lento. Entonces es importante que sepas esto, porque si tienes tu sitio web lento, tienes que hacer mantenimiento. No es que tienes que cambiar de WordPress, no. Tienes que hacerle un mantenimiento, tienes que contratar a un especialista para que te ayude con eso. Exactamente. Tiene que ver con un tema de optimización. Voy con una pregunta yo por aquí, también un poco técnica. Necesito saber programar. Me encanta esta pregunta, que por cierto, nosotros... ¿Puedo, no... puedo contar mi experiencia? Sí, sí, sí. Pero nosotros, no, nosotros damos talleres de WordPress y no hemos dado talleres ahorita desde que empezó la pandemia, desde 2020 hasta esta fecha, 2023, vamos a volver con los talleres de, Word, de WordPress. Y una de las, de las premisas que nosotros tenemos para vender el taller de WordPress es que aprende a hacer tu página web sin programación. Sin saber programación. Cuéntanos, tu, cuéntanos tu, tu testimonio. Yo ahora. tenía como que ese, esa duda también al principio, porque, bueno, nosotros venimos de una experiencia donde fuimos timados, estafados muchas veces con sitios web porque no teníamos nada de conocimiento de esto hasta que un día dijimos necesitamos aprender para que no nos siga pasando lo que nos está pasando. Y la verdad es que, bueno, eh, Rubel aprendió muchísimo más rápido que yo y, bueno, chévere. Eh, yo siempre veía lo que él hacía y ya. Hasta que un día... Pues, yo dije, nada, tengo que aprender también, pero no tengo ni idea de cómo programar. Entonces, busques muchas y mucha información para aprender a programar y luego me di cuenta que WordPress no necesita saber, o no, no necesitas tú saber de programación para poder utilizar WordPress. Hay cosas que, bueno, sí, si de alguna manera, si tú quieres modificar, necesitas un código, pero también hay cosas que son muy sencillas que las puedes hacer con platillas o con otras vías y no necesariamente con programación. Entonces para mí fue muy fácil porque pude aprender muy rápido y luego las pequeñas cosas que quería ir modificando, pues ahí sí aprendí un poquitico de código, no sé mucho, no sé casi nada de programación, pero sin embargo con lo que se puedo resolver. Yo siempre lo digo, yo, yo aunque yo soy informático, yo tampoco soy programador eh, y mucha gente a veces dice, no, pero es que ¿cómo montaste esa página tan bonita? Yo no sé programar. No necesitas saber programar, pero... Si sabes JavaScript, HTML, CSS o cualquier otro lenguaje de programación, ah, va a ser mucho mejor porque lo bueno, y voy a insistir, hoy lo voy a repetir muchas veces, al ser WordPress open source, tú puedes meterte en las tripas, puedes modificar y agregar líneas de código según tu conocimiento y eso va a optimizar o va a agregarle más funciones a tu sitio web. Entonces, si no sabes programar, no pasa nada. Y si sí si sabes programar, es un plus. Exactamente. Okay. Pero no tiene que ser como un motivo de angustia para que no empieces a utilizar la plataforma. Voy con otra. Uh -huh. Pregunta por aquí. Eh, ¿Puedo instalar y gestionar WordPress en mi ordenador local? Ok, sí. Aunque yo tengo tiempo que no lo trabajo así. Eh, hay una aplicación de tantas que hay, según tu sistema operativo, si es Windows, si es Linux, si es Mac. Eh, está, por ejemplo, el SAM con X. SAM es una aplicación que te permite instalar en local, en tu computador, Wordpress. Yo lo trabajaba mucho cuando tenía problemas de internet y eso que te permite trabajar, hacer todos los cambios allí. Y cuando tengas conexión a internet, simplemente subes todo al servidor del cliente o al servidor donde, donde va a estar alojada esa página web y listo. Es una forma... Sencilla, cómoda para trabajar si no tienes conexión a internet, ¿ok? Ya hoy día yo quizás tengo un poco de mejor conexión y trabajo online, pero sí se puede trabajar de forma, de forma local. Bueno, ahí tienen las personas. Recuerdo cuando hacíamos eso muy al principio, porque siempre tenemos problemas de conexión. Sí. Quienes viven en Venezuela nos entenderán. Es una herramienta que sirve bastante, trabajar de forma local. Eh, otra pregunta que deja por aquí Laura Arias. ¿Sirve? Cualquier hosting uh -huh. para nuestra instalación de WordPress? Buena pregunta. Sí y no. Ajá. no a, como decimos ¿Por qué en Venezuela. Sí, ¿por qué no? no voy a, como decimos en Venezuela, no voy a guavinear. No, no. A ver. Eh, un, un hosting para WordPress debe tener básicamente tres cosas. Y esas cosas son: primero que nada, que soporte bases de datos MySQL. ¿okay? Okay. WordPress trabaja bajo bases de datos. ¿Lenguaje? Debe, debe tener lenguaje PHP. ¿Ok? Y debe tener eh, sistema Apache o engines. ¿Ok? Básicamente esas tres cosas debe tenerlo. La mayoría de hosting tienen eso hoy día. Hay hosting por allí que dicen, sí, nosotros soportamos todo y tal no sé qué más. Pero cuando entras, quizás tienes, tienes una versión muy actualizada o muy desactualizada de PHP. Eh, o que, o, no, o no, no trabaja con la última versión de, de MySQL. Y eso hace que empiece ese esa página ser lenta ahorita hablamos de lentitud mm. entonces ojo con eso sirve cualquier hosting en teoría sí si sí tiene esas tres características que esas tres características son básicas en cualquier hosting hoy día pero si tu hosting no tiene esas tres características es mejor que te busques un hosting especializado en WordPress que te explique claramente cuáles son esas características que tienes para que tú puedas escoger entonces sí, siempre es bueno que ahí. hagan la investigación previa para que no se lleven sorpresas, aunque como dijo Rubén la verdad es que la mayoría de los hosting hoy en día trabajan con esta tecnología. Mira, tengo una pregunta por aquí buenísima, eh, que me deja un usuario que no puso nombre, pero es de Ecuador, saluda a la gente de Ecuador, y puso, eh, y me gusta esto, porque como bloguero, yo, uf, con esto yo, miren, yo me he llevado mis, tan, mis trancazos. ¿Pierdo contenido si cambio de, de tema o de diseño de, de mi blog? No, no, la respuesta es no. Okay. Pero, pero, Ajá. Pero, no perdías porque es que, mire, yo tengo un trauma, yo lo conté en, en, mi, en mi, mi top de blogging que está por ahí colgado, vayan y vean, Ajá. yo tengo un trauma con eso porque yo perdí en muchos años de blogging eh, en, en mi sitio web anterior y la verdad es que, bueno, cuando hablemos de la investigación, del hosting y de las características, bueno, tienes que saber por qué estás haciendo esta investigación. Eh, no vas a perderlo si cambias eh, de diseño, pero también tienes que tener tus respaldos ah, por supuesto, es importante por supuesto. que tengas tus respaldos siempre algo puede pasar algo puede perder puede pasar cualquier cosa a lo mejor puedes tocar algo que no sabes si no tienes mucho conocimiento eh, puede suceder o como en mi caso que a mi empresa de hosting le llevaron el servidor y yo perdí todo porque no tenía respaldos entonces es bueno que nos acostumbremos a hacer respaldo frecuente de nuestro sitio, sobre todo cuando tenemos en miras hacer cambios de diseños o de plantillas. Ahora, para que no pasen estas sorpresas. Que sí puede pasar que cuando cambies de tema o de plantilla, eh, quizás alguna plantilla tenga algunas características para el home. Eh, sí, la disposición sí, o, yo, o sea, No te lo muestre como lo tenías. Entonces, ay, perdí mi contenido. No, ese, bueno, simplemente que el tema que escogiste es nuevo, no tiene esa, esa característica, uh -huh. ¿ok? Entonces, no te asustes. Tomando en cuenta que básicamente los contenidos de tu sitio web son los que están alojados en la base de datos y por lo general tiene que ver con post, con el contenido que es dinámico. Okay. Lo demás es más, como digo yo, carpintería, entonces eso lo puedes ajustar, pero los contenidos como tal, los posts, las entradas, eso no lo vas a perder, eso está allí. Okay. ¿Qué, pues más, sí. qué, más, ¿Qué más preguntan? Miren, por aquí dicen, es malo instalar, instalar muchos plugins. ¿Qué opinas tú? Bueno, va a depender un poco de qué es lo que necesites y también tiene que ver mucho con las prestaciones de tu hosting, uh -huh. porque si tienes un hosting que quizás no soporte mucho espacio y pues, muchas cosas, tiene pocos recursos, vas a poner lenta de tu página o quizás algunos de estos plugins no van a ni siquiera funcionar. También pasa que algunos plugins, entre ellos dan conflictos, tienes que saber cuáles van a usar o cuáles combinaciones de plugin puedes usar y también tener claro para qué quieres ese plugin. Si eso lo necesitas solucionar con un plugin o lo puedes eh, solucionar con alguna función nativa de la propia plantilla que, en la que estás trabajando. Entonces va a depender mucho, pero eh, no es que es malo instalarlo, sino que bueno tienes que ver cuáles son las características de tu hosting y todo lo que ya tengas. Sí, tenés. es un tema básicamente de evaluación. A, a veces, insisto, les digo que a mí, a mí me ha pasado. Uy, me gusta este plugin porque hace esto y me gusta este plugin porque hace esto y me gusta este y me gusta esto. Recuerden, los plugins son programas, so, uh -huh. eso, es, eso es código, y eso lo vas metiendo en tu web, lo vas metiendo y vas cargando, vas cargando, eso ocupa espacio y en algún momento puede colapsar por exceso de contenido, o más, de, más que de contenido, exceso de líneas de código en tu página. También, bueno, considerar que cuando instales tus plugins, si tienen las últimas actualizaciones, si se siguen actualizando, si la verdad vienen de sitios seguros, todas esas cosas las tienes también que considerar, porque como les digo, no podríamos decir es mal instalar plugins porque precisamente están diseñados para ser instalados, sino bueno, que evalúen las razones criterio. y siempre tengas el criterio de saber por qué estás instalando ese plugin y si es seguro para ti. Eso por allí. ¿Qué eh, más hay qué más? Dicen aquí. Eh, diferencias entre etiquetas y categorías ah, me encanta, me encanta esto vas, <risa> vas, vas, vas, a poner, vas a poner el ejemplo del supermercado claro, el ejemplo del supermercado esto es facilito, <risa> esto es una pregunta básica para cualquier bloguero, cualquier persona que quiere generar contenido en, en Wordpress o en su blog eh, imagínate que entras a un supermercado, ¿okay? cuando uno entra a un supermercado uno ve los pasillos, ¿cierto? está el pasillo de cesta básica el pasillo de limpieza, el pasillo de cuidado personal está la parte de carnicería está la parte de congelados Está la parte de lácteos. Cada una de esas, de esas áreas que te, que te mencioné, de esas secciones, son las categorías. ¿sí? Son los temas principales que vas a tener en tu, en tu, en tu blog, básicamente. E incluso puedes jerarquizar. ¿okay? Esa, esa es una gran diferencia con las etiquetas. Ya voy a explicar las etiquetas. Entonces, básicamente esas son las categorías o los temas de los cuales va a tratar tu blog. Y puedes tener subcategorías, por ejemplo, en la parte de lácteos, por, por, por llamarlo, bueno, vas a tener los lácteos ligeros, los lácteos curados, los lácteos dietéticos, los lácteos no sé qué, etcétera, etcétera. Vas a tener como esas subcategorías, ¿ok? Mientras que las etiquetas no se pueden categorizar. No, no, puede, haber, no puede haber jerarquía allí, ¿ok? Este, y más, las etiquetas funcionan más como palabras claves, Dentro de un artículo, dentro de un post, por ejemplo, hiciste un artículo que habla, otra vez con el ejemplo del supermercado, que habla de los detergentes, y, pero en ese, en ese artículo hablaste de cuidado de las manos, hablaste de eh, la el ama de casa, hablaste de eh, alérgico para las mascotas. Entonces, esas palabras, mascotas, niños, manos, ama de casa, pueden ser las etiquetas, pueden ser las palabras claves. Entonces, creo que si se entendió ahora, creo que eh, más o menos explica la diferencia entre categorías y etiquetas. Eh, y bueno, cuando te sientes con, frente a tu web, con tu blog, y empiezas a generar los temas, recuerdas el supermercado y vas a poderlo resolver. Siempre ponemos este ejemplo porque creo que es uno de los más sencillos. De hecho, lo explicamos siempre en los cursos. Eh, diferen ajá, diferencias entre etiquetas y categorías, ya se lo dijimos. Ajá, ajá, ajá. Eh, siguiente. Es que son... ¿Y para qué sirven los widgets? Ajá, buena pregunta. Ajá. Yo antes decía widget, widget, cuando, cuando, bueno, o sea, cuando uno no sabe. Los, los, widgets, los widgets son como especie, no son exactamente, pero son una especie como de plugins. ¿okay? Como un, ¿O un plugin light? Digamos, es, es, es una función, son funciones. son funciones que traen los temas o las plantillas, ¿ok? entonces permite poner sí, es decir, una especie sí. de complemento que permite poner ciertas cosas en la barra lateral que permite poner cierto cierta cosita eh, un contador eh, de visitas en un lado que permite poner algo que deslice como el precio de las criptomonedas arriba que permite poner abajo los autores etcétera esas ciertas ciertas cositas o funciones adicionales que puedes poner dentro de tu web wordpress trae algunos nativos y si quieres tener widgets adicionales, hay plugins que agregan widgets. Entonces, eh, básicamente es, eso, eso es. Ahí está. Eh, voy, a, voy a unir estas dos preguntas, que aunque son de dos personas distintas, eh, tienen que ver. en La primera dice, ¿puedo subir cualquier archivo? Y la segunda mm. dice, ¿cómo inserto un video u otro tipo de contenido multimedia? Eh, sí, técnicamente, en la primera, vas a poder subir eh, cualquier cantidad de contenido multimedia. Sí, pero... Pero también tienes que pensar... <risa> Que lo que subas a tu web eh, a nivel de contenido, a nivel de formatos, también está ocupando espacio. En y el... eso también está eh, propenso a que ponga el a tu sitio web si tu hosting no eh, tiene tantos recursos. Ah, ah, ahí es bueno aclarar algo, muchachos. Um, WordPress es multimedia. Soporta todos los tipos de formatos. Exactamente. ¿okay? Puedes subir audios, puedes subir videos, textos, imágenes, etcétera Pero WordPress no soporta formatos de script, que tú mm. quieras subir algo ejecutable. Eso no lo, no lo soporta. ¿Y por qué no lo soporta? Básicamente por un tema de seguridad. ¿okay? Está diseñado así para que no sea que se suba algo, se ejecute y tenga algún código malicioso. Pero lo que se refiere a, a multimedia como tal, soporta todos los formatos. Sí. Y dicen cómo insertar videos u otro tipo de contenido multimedia. Tienes dos formas. Puedes eh, subirlo directamente dentro de la plataforma, dentro de tus hosts, ¿De tu dentro audio? de tus sitios. O puedes eh, cargarlo fuera de otra, en otra plataforma e incrustarlo dentro de tu sitio con un link. Entonces, ¿Qué es la opción que yo recomiendo? Es la que siempre. Porque que eh, ponte tú, subes tu video en, en tu cuenta de Google Drive, por ejemplo. Eh, eso te va a generar un link y ese es el link que vas a mostrar en tu sitio web. Entonces estás cargando tu Google Drive. Pero tu sitio web está ligero y no consumes el espacio de tu hosting. Entonces yo en eso soy bien fastidioso porque cuidado, protege ese espacio del hosting. Sí, y, y sobre todo cuesta. con las imágenes también siempre recomiendo, por lo menos para la gente que es bloguera, siempre que optimicen sus imágenes a nivel de, de peso. Entonces es importante que pasen su, sus imágenes por un programa o instalen algún plugin que les baje peso a las se imágenes comprima. para que queden comprimidas y, por supuesto, no ocupen tanto espacio. Eso siempre va a funcionar. Eh, siempre nos gusta ver imágenes de buena calidad en los sitios web. De hecho, recomendamos que tu sitio web tenga imágenes de buena calidad, pero, sin embargo, te decimos también que esas imágenes deberían estar bien optimizadas. Mencionaste algo ahora, que aunque no están las preguntas, tengo por aquí una que me encanta. Eh, ojo con esto, ¿no? con el tema de la calidad de las imágenes, porque a veces pensamos, que poner una imagen 4KH de alta definición nos va a hacer que nuestra página esté más bonita. Ojo con eso, ojo con eso. La mayoría de los dispositivos hoy día, la navegación es móvil y no todos los dispositivos tienen esa alta resolución de navegación, ¿okay? o, o, o más, más que de navegación, de, de, de pantalla como tal. Entonces, pones una imagen de altísima resolución y tu dispositivo solamente llega a 1080. Entonces, Ojo, ojo allí con eso porque probablemente no sea necesario que carguemos una imagen con tanto detalle, con tanta nitidez. ¿sí? Mira, la pregunta que tengo por aquí es una pregunta de bloguera. Creo que muchos blogueros nos dejaron preguntas eh, y este me encanta. Dicen, ¿puedo programar posts como si fuera Instagram o, o Twitter o, o una red social? Y sí. Mira mi cara de felicidad. Sí, sí. la verdad es que sí, sí se pueden programar los posts y lo bueno es que es algo nativo dentro de WordPress. No tienes que instalar plugins y no tiene límites y es algo que te bueno no sé cómo llamar esto pero yo creo que en en un resumen yo pudiera decir te facilita la vida sobre todo cuando tienes un blog donde generas mucho contenido o cuando tienes un blog de corte colaborativo Editorial. donde tienes mucha gente escribiendo dentro de tu propio blog entonces esto te ayuda muchísimo porque eh, no importa cuando la gente suba su contenido, tú lo vas a poder programar o, la, o el mismo usuario lo va a poder también programar, dependiendo de las características que tenga su usuario, para una fecha en específica. A mí me ayuda muchísimo. Yo tengo un blog de corte colaborativo, tengo una editora y mi editora se encarga de hacer precisamente ese trabajo. Las blogueras escriben, escriben, escriben eh, en sus fechas y ellas les ponen el post cuando debería salir y no importa eh, si es dentro de tres días, dentro de un mes, dentro de un año, eso se puede hacer, es fantástico. Como dije ahorita, es una función nativa de WordPress, pero hay plugins que si lo quieres tener más, no sé, más en detalle, que te permite tener un calendario dentro de tu panel de WordPress y puedas ver los días tildados. El día lunes tengo dos posts, el día martes tengo tres posts, el día miércoles no tengo posts. Y así te permite verlo de forma gráfica para que sea un poco más visual y es genial, es genial. La programación de los posts de verdad que a mí me ayuda muchísimo a veces puede fallar, o, o allí con eso, como todas las herramientas a veces puede fallar, y tú revisas, oye, no salió mi post. Y por X o Y motivo en ese momento no se dio, y es, es bueno que monitorees, no que te olvides. Y también es importante, ayuda mucho. ayuda mucho, y también es importante que configures muy bien el uso horario de tu sitio web. ¿okay? Ajá, sí. Eso es muy importante. Les cuento que yo cuando tenía nada de experiencia me pasaba eso. Yo decía, bueno, estoy programando el post a las 4 de la tarde, y salía aquí a las cinco y media. Y era porque no tenía mi uso horario bien configurado, entonces salía, por supuesto, en el uso horario en el cual estaba configurado mi sitio web. Tienen que revisar eso bien para que correspondan sobre todo para las personas que hacen calendarios editoriales o que tienen grillas de contenido bien estrictas, es importante que revisen esto. Mira. Otra... No, te la voy a preguntar yo a ti porque tú ya me hiciste esta Ajá. y tú dijiste algo interesante aquí como que todos los blogueros se metieron a, a, a poner sus preguntas porque Ajá. esta es una pregunta que parece técnica y da miedo cuando escuchas estos dos términos, pero qué bueno que lo hicieron para poderlo aclarar ¿qué son los pinbacks y los trackbacks y para qué sirven? Eh, sí, suena raro, suena así Ajá. como que, uy, no eso. Y track básicamente son dos funciones o dos funciones en una que tiene Wordpress, que lo que permite es rastrear como cuando en las redes sociales te mencionan, como en Twitter cuando alguien te menciona que pone tu arroba y a ti te llega la notificación. Como una especie de etiqueta, de cuando te etiquetan. Cuando te etiquetan o te mencionan. Básicamente es como esa misma función de menciones, pero entre blogs. Entonces, por ejemplo, alguien tiene en su blog eh, X cosa y está, y, y linkea, menciona, ok, linkea un artículo de tu blog, eso genera un pinback, Ok. Y, y bueno, si tú lo permites, permites el trackback, es decir, el rastreo de ese ping, entonces en tus comentarios de, tu, de ese post que están mencionando, va a aparecer allí el enlace a ese post. Entonces están como enlazados por menciones. ¿sí? Es como un enlace ahí entre blogs. Eh, suena complicado, pero es, realmente es muy sencillo. Y, es, es y lo, lo que puedes activar o desactivar exacto, si quieres. Es una función que era lo que iba a decir, que lo puedes activar o desactivar, y va a depender un poco del criterio que quieras tener con esto. Hay mucha gente que lo tiene activo precisamente como para que la persona que escribió a la cual se están haciendo esa mención de ese blog tenga como que en cuenta de que estamos haciendo unas referencia Es como, digamos, una especie de reconocimiento del trabajo del otro o algo así. A mí me gusta activarlo porque me entero cuando alguien me linkea, digo, oye, me siento bien, y voy a ese blog y le dejo el comentario, oye, gracias por, por mencionar. ¿Qué ha pasado, de hecho, a, hace un par de años nos enteramos de muchas de muchas eh, tesis que estaban haciendo personas que estaban utilizando el contenido de nuestro blog porque justamente teníamos activada esta función y nos llegaban los comentarios están haciendo un comentario acerca de esto o tal cosa y nos encantaron sí. y así bueno pudimos dejarle felicitaciones en sus tesis a muchos chicos que estaban haciendo por ahí eh, eh, trabajos Menciona, Mira, tengo no sé. tengo dos preguntas por aquí que quiero que quiero que te las quiero preguntar para ver porque también es de criterio para ver si yo sé no no no tú sabes es de criterio esto no es que es así como digo yo no es de criterio la primera es debo debo habilitar los comentarios dentro de mi blog o debo moderarlos es que depende va a depender mucho ¿Ven? Es de criterio. Eh, sí va a depender eh, para mí los comentarios activos siempre eh, Siempre van a ayudar a que la gente tenga, digamos, la iniciativa de comentarte, precisamente de decirte si le gustó o no le gustó tu blog eh, o tu post. Eh, ¿Qué hago yo? Yo tengo, digamos, no solo la moderación, sino que también tengo que eh, los comentarios ofensivos queden en moderación. Nada más eso. Pero por los demás, todos salen en directo. Y me gusta hacerlo así por un tema de estrategia. Como les digo, yo tengo un blog colaborativo. Y para las chicas que escriben dentro de mi blog, siempre es fantástico recibir comentarios en sus posts. Entonces, ellas pueden verlos, los pueden eh, responder, pero si sí tenemos como que moderados, palabras obscenas o cualquier otro tipo de... Término que no queremos que, que salga hasta que nosotros podamos revisar a qué se están refiriendo con eso. Bueno, Entonces, yo, yo te voy a dar ese, mi, mi criterio. Ese es mi criterio Co en este blog. Como es un tema de criterios, fíjate que mencionaste algo muy bueno, eh, eh, Aura: es el hecho de, de poder eh, bloquear ciertas palabras, Ajá. ¿no? WordPress permite que tú pongas ciertas palabras e incluso. No sé, pues, groserías. Sí, groserías. Entonces, cuando te dejes un comentario con esa palabra, WordPress no lo publica en los comentarios, sino que te sale a ti. Mira, tienes un comentario para aprobar, para moderar, ¿ok? Tú puedes configurar que no, que por lo que lo que la gente suelte te aparezca, ¿no? ¿ok? Yo tengo una web, la tengo configurada así y a veces me llegan, como me llegan flores, también me llega de otras cosas, ¿no? Pero depende del criterio. Hay sitios web que ameritan que haya moderación sí. y hay sitios web que no lo ameritan. Lo que sí recomiendo yo como bloguero es que todo blog permita los comentarios. Eso es como cuando uno entra a Instagram y uno ve el, el usuario deshabilitó los comentarios. O sea, no quieres que te comente la gente. la gente O oh, se... tienes una cuenta pero la tienes privada que no te permiten que las... O sea, para poder verte tienen que seguir a Juro. O sea, un blog sí. un blog sin comentarios, eso es como un jardín sin flores, ¿sabes? O sea, el bloguero quiere que la gente comente, el bloguero quiere que la gente le diga me gustó, no me gustó, tengo dudas, tengo preguntas, ¿qué opinas tú? ¿Qué me recomiendas? Etcétera, etcétera, etcétera. De o sea, hecho, yo digo los siempre... comentarios yo le digo siempre a las blogueras que cuando le dejan un comentario, eso es como el aplauso, ¿saben? El reconocimiento claro. del trabajo que tú estás haciendo. Y los blogueros incluso procuramos que eso sea así. Entonces, deshabilitar los comentarios ¿no en un sitio. Mm. Y la otra pregunta de criterio ahora... ¿Qué rol asigno a los diferentes usuarios dentro de mi web? Tú que manejas maneja muy bien eso. Esto también va a depender. Eh, la parte que más me gusta, y esto lo voy a explicar rapidito, la parte que más me gusta de, de WordPress es que él te permite precisamente el tema de la asignación de roles a los usuarios que tú tengas allí. Eh, tienes tu usuario administrador que es como el superusuario el que puede hacer todo yo siempre digo que ese es el dios del de, papá. El, el papá de ahí de, de, del sitio pero luego aparte de eso hay otros roles como los editores colaboradores suscriptores autores y van a tener funciones o digamos características específicas según el rol asignado por ejemplo yo hace rato les comenté que yo tengo una editora en mi blog ese es un rol en específico que tiene ciertas características. Ella puede hacer ciertas cosas, pero no puede hacer otras que pueda hacer yo como administrador. En el caso de las chicas que escriben, ellas son colaboradoras, no tienen las mismas características de un editor y muchísimo menos de un superusuario que es un administrador como yo. Y así sucesivamente. Y luego están las personas que se suscriben para seguir cuando o que les llegue la noticia cuando alguien publica en el blog o lo que sea. Y esos tienen un rol diferente. Me encanta porque precisamente esto ayuda a que tú jerarquices un poco las posiciones que tienes, sobre todo si tienes blogs colaborativos o que no, la gente que esté dentro de tu blog no vaya a tocar algo que no debe tocar así o es. vaya a ejecutar alguna acción que no debe ejecutar y eso, por ende, pueda perjudicar todo el sitio web. Entonces, que lo huelen, por ejemplo. Ya hemos tenido casos de esto, así que lo hemos aprendido a las buenas y a las malas pero la verdad es que es una de las cosas que más me gusta porque facilita mucho el trabajo colaborativo. Entonces, para mí, fantástico. Además, que si tú estás monetizando tu blog y también estás pagándole a alguien para que haga algo dentro de eso, también puedes asignar algún tipo de claro. rol y por supuesto te vas a sentir tranquilo de que no te van a robar tu página, te la van a volar o lo que sea. Sí, pasar. Yo lo que puedo decir dentro de, esta, de, de, este, de este tema de los roles es que evalúes muy bien a tu equipo de colaboradores y tengas claramente asignados eso, más que asignados, eh, establecidos. Establecelos tú, ¿qué va a hacer este fulano? Este va a editar, este va a publicar, este va a modificar, este va a cambiar el diseño, etcétera Que tengas claro con eso. Son cinco los roles básicos dentro de, de WordPress: el suscriptor, que solamente puede ver, luego está el colaborador, que es una persona que tiene tareas básicas, puede, puede generar contenido por lo deja ahí en borradores. Luego está el autor, que es el que puede publicar y puede publicar sus contenidos. Luego está el editor, que puede editar, valga la redundancia, los posts de todos los usuarios. Y luego está el administrador, que bueno, que es el súper Es el que hace todo. Con plugins, tú puedes agregar más roles, decir. si quieres, si sí los requieres. Por no lo sé? menos en mi caso, yo tengo así, tengo un editor que tiene algunos roles adicionales, que no tiene administrador. Pero que no son los básicos de editor, porque sí. necesito que pueda hacer algunas cosas, cosas cuando no, claro. yo no estoy. Pero eh, básicamente eso es lo que me gusta, que tú vas a poder modificarlo también muy a criterio de tus necesidades. Entonces eso me encanta. Sí, otra pregunta que tenía que ver con esto de los roles. ¿Cuántos usuarios se pueden crear? Sí, sí. ¿Cuántos usuarios puedes crear dentro de tu página web? Y bueno, la verdad es que WordPress no tiene límites con el número de usuarios, ¿ok? Tú puedes agregar cualquier cantidad de usuarios. Yo lo único que les puedo decir es, estén, tengan cuidado. Estén moscas, como decimos Y, y sepan qué rol le están asignando sí. porque una de las cosas que hace WordPress por defecto es que normalmente cuando tú creas un usuario te lo pone como administrador. Uh -huh. Si tú no estás pendientes de cambiar el rol cuando estás creando un usuario, puede ser que te hayas equivocado y le hayas dado todas las opciones de administración de tu sitio a alguien que no lo necesitaba o a la persona que no se lo querías dar. Entonces, tienes que siempre estar revisando como eso, porque por defecto siempre se crean así. Sí. Entonces, es importante que estés pendiente. otra pregunta tenemos? ¿Cuántos Mira. usuarios puedes crear? Eh, ¿Qué necesito para empezar mi web con WordPress? ¿Tener ganas? <risa> no, básicamente ganas, pero la verdad a nivel técnico, ¿ok? Eh, primero necesitas un, un hosting, ¿ok? Y un dominio, ¿ok? Un hosting un dominio esto es tú lo que necesitas. Básicamente, nosotros recomendamos... Este, mucho, mucho hosting, eh, hay muchos hosting especializados por allí en WordPress, hay muchos hosting por allí piratas, cuidado. Cuando, ¿Podemos dejar algún, algunos enlaces aquí abajo? Sí. En Cuando digo piratas, me refiero que no es que sean eh, piratas de que te van a robar tu contenido, sino de, de, de que no son de tan buena calidad. Se venden como que son muy buenos y de repente no todas las terminas pagando y entonces tienes una cuestión muy lenta, ¿no? Pero, pero básicamente necesitas un hosting y un dominio. Y recuerda lo que dije por allí del hosting, las características que debe tener, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que necesitas. Es muy sencillo. Eh, por eso les dije, WordPress es gratis. Lo que no es gratis es el hosting. Ajá. Dice por aquí, Karen, eh, ¿qué son los plugins y para qué sirven? Mira, de verdad que yo creo que toda esta gente como que tiene la intención de bloquear eh, <ríe> o tener su sitio web en 2023. Los plugins son muy parecidos a los widgets, ¿ok? Básicamente son pequeños programas, ¿sí? pequeñas funciones que se agregan a tu WordPress. Hay plugins para lo que tú quieras, para convertir tu página en una, en una tienda, en un e-commerce, con un carrito de compras y pasarela de pago, para, construir, para convertir tu página en una academia de cursos, para poner el precio de las criptomonedas, para crear un foro, para crear una red social, para... Mira, prácticamente para lo que tú quieras hay plugins. Por eso, la pregunta que sean por allí de que cuántos eh, plugins puedo instalar o, o, o sí, preguntan. Sí, sí. Si instalar muchos es malo. Ajá, si instalar muchos es malo. Bueno, o sea, cada plugin de, de acuerdo a su complejidad va a ser más pesado o más ligero. Si instalas muchos plugins complejos, vas a poner tu página un poquito pesada y eso la puedes poner lenta, ¿no? entonces Básicamente eso es lo que es un plugin, es un pequeño programita. Yo digo así, eso es para tunear tu, tu página web. Sí, algo así. Eh, ajá, esto tiene que ver con esta pregunta porque tú acabas de decir que pueden convertir tu sitio en una tienda. Y la siguiente pregunta dice, ¿son seguras las tiendas virtuales o e-commerce con WordPress? Tan seguro, es otro mito. Es, Tan seguro es, yo... como su nombre. No, decía. <risa> no, no. no. publicidad. Tan seguro como les dije al principio de que si WordPress es seguro, que les dije hace rato. No, claro que es seguro, es completamente seguro. O sea, eh, WordPress trabaja con, con protocolos eh, HTTPS, eh, en fin, o sea, tiene todas las características para hacerlo seguro. Si tu hosting tiene características adicionales de seguridad, buenísimo. Si todavía estás paranoico con el tema de la seguridad, puedes instalar plugins de seguridad, puedes cambiar el URL para loguearte, puedes cambiar plugins, perdón, instalar plugins para que bloqueen ciertos IPs. Es decir, tú puedes reforzar y blindar aún más la seguridad, pero las tiendas, las academias, los foros, lo que sea que instales dentro de WordPress está seguro. Nada es infalible, ojo, nada es indestructible. ¿Es que? Pero ya. Sí, sí, no, ojo, porque la gente me dice, no, me hackearon, tú me dijiste. No, no, no, ojo, es bastante seguro, pero no hay nada perfecto e infalible dentro del tema tecnológico. Cuidado, y con eso tampoco. Eh, ajá, me, me encanta. Mira, Rodrigo, ¿es fácil migrar WordPress de un hosting a otro hosting? Depende. La respuesta que a nadie le gusta. Esa gente dirá, bueno, pero ellos saben, me quieren decir o no, no me quieren decir. Eh, eh, o sea, con, con, con la experiencia que tenemos, te puedo, te puedo decir que sí es fácil. Sí es fácil. Pero la, la complejidad no está en WordPress y no está en el sitio web. La complejidad está en, en el, el hosting. Web. Si el hosting permite una migración sencilla, eso va a ser cuestión de dos clics y listo. Pero si tienes un hosting, como decimos en Venezuela, chimbo, Ah Bueno, eso va, va, va a pasar horas, va a ser pesado. Esos días. Extrae ya la base te de datos, comprímela, conéctate por FTP. Por, bueno, eso va a ser un, eh, un, un, un karma, ¿ok? Pero en general, en sentido general y con un buen hosting, la migración es muy sencilla. Ajá. Eh, nos quedan poquitas preguntas miren 3, seis 8. no sé cuántas contestamos hemos contestado un montón no sé cuántas van pero va muchas eh, esto va a estar este este ama va a quedar va a quedar va a quedar colgado acá en el canal para que ustedes lo puedan ver y por supuesto lo vamos a compartir en la comunidad también para claro que, que sí. la gente lo pueda ver y cualquier otra pregunta que ustedes les surja pueden dejarla en los comentarios y, pueden, y se las respondemos pueden, o pueden dejarlas por el, por el, por la el página de Telegram o por la página de TikTok, Dejen las preguntas Todo, por donde quieran. Eh, a ver, eh, fácil migrar, ajá, ya sale es la de Rodrigo. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre páginas y entradas? Ajá, muy sencillo. Eh, imagínense, las páginas son las secciones de tu sitio web. Es decir, ustedes entran a un sitio web, ven la página de inicio, contáctanos quiénes somos, esas son páginas. Y las entradas son los posts dentro de tu blog. Es bastante sencillo. Entonces, creo que ahí no hay mayor complejidad. Entender que la página es una sección de la web como tal y la entrada es un post publicado dentro del blog de tu web. Si nos queremos poner técnicos. Si si queremos siempre poner siempre técnico. yo poniéndome técnico, eh, las páginas son el contenido estático, y los posts o las el entradas dinámico. el contenido dinámico eso eso que va dentro del bloque dice el 18 de diciembre después escribiste el 25 de diciembre es decir eso que va cronológicamente pero básicamente como dijo ahora es eso aprobado aprobado <risa> yo siempre le digo si tú quieres saber que es una entrada o un post ya quieres saber alguna página es una sección ya más sencillo para que la gente no se confunda tanto es bien bien fácil eh, ¿Hay límites de entradas y páginas que puedo publicar en mi web? Me encanta esto, eh, porque <risa> fíjense que les dije que no hay límites para la programación, que no hay límites para el la cantidad de roles de usuarios que puedas agregar y no hay límites para la cantidad de posts o páginas que puedas crear. Pero tiene también otra vez que ver con la recursividad de, de tu hosting. hosting. O sea, si, va a depender del espacio. Si tienes un hosting con muchísimos recursos, vas a poder meter 400,000, 500,000 posts eh, y páginas. Si tienes un hosting con recursos limitados, vas a poder poner menos, por supuesto. Eh, ¿Puedo volver a una, una, a una versión anterior de WordPress si he actualizado y da fallos? ¿Te acuerdas los errores que nos daba el año pasado Elementor? Miren, <risa> <risa> <risa> sí, es que hay como, hay como que unos errores que pueden darse porque las actualizaciones no estén completas y por eso salen nuevos parches y hay nuevas actualizaciones rápidamente y la verdad es que sí vas a poder volver a una, a una versión anterior, que es un rollback, y no te va a dar error. Lo que tienes es que estar pendiente siempre de cuando hagas la actualización, si no te está dando error la nueva actualización. Si no, haces un rollback y no pasa Fíjense nada. Fíjense que hay hosting que, hagan un parche nuevo. Hay, sí. hay hosting que son tan avanzados que tienen una opción o una, una, una parte, una característica en donde tú puedes hacer, tienes como una, un, un sitio web espejo. Sí, y en ese sitio web espejo actualizas todo y ves, revisas si actualiza todos los plugins a la nueva versión, actualizas los plugins, actualizas el tema, actualizas WordPress, actualizas todo y ves que todo corre y no hay error, entonces te vas al sitio web real y ahí haces tus actualizaciones. Hay hosting que no tiene. Si tu hosting no lo tiene, cámbiate de hosting. No, pero la verdad es que siempre vas a poder hacer un rollback sí. y el rollback normalmente no da fallos no porque ya será la versión que tenías. Eh, y lo importante es que verifique son las nuevas versiones. Sí. Siempre me gusta decir eso. Eh, ¿Cómo hago para que mi página con WordPress se vea en dispositivos móviles? Esta es una pregunta bien interesante. Eh, WordPress eh, tiene por defecto su versión responsive y siempre la vas a poder ver desde una versión móvil acá. Pero... Pero, pero, pero, siempre vas a poder tener que hacer ajustes sobre todo lo que tienen que ver con disposición de los elementos y con los tamaños de las imágenes. ¿Y algunos, textos? y algunos textos. Esto se hace muy sencillo, son funciones de adaptabilidad que WordPress te permite y tienes que saber dónde tocar para hacerlo, pero no es nada complicado que no vas a poder hacer si tú estás diseñando tu sitio web, si es una persona que te está diseñando tu sitio, pues esta persona normalmente va a saber que tiene que hacer esas adaptaciones para que tu versión responsive funcione a la maravilla. Y a mí me encanta de WordPress que, bueno, técnicamente lo tiene, la mayoría de las cosas las tienen automático o sea, se van sí. a ver bien siempre, pero como les digo, siempre tienen que, hace, hace que estar Hace unos años, mmm, 2015, creo, 2000, 2015 hacia atrás, no todas las plantillas estaban eran responsive. Técnicamente había que hacer dos webs en una. Sí, lo recuerdo. A veces, fácil. A, a veces teníamos que hacer dos, dos webs, eh, era complicado, entonces había que saber un poquito ahí de programación y algún. Que era lo que se aclaró que no. Ajá, y sí, y... era complicado, Perfecto. pero a medida que iba evolucionando WordPress con sus nuevas versiones, los builders, Elementor, Divi, etcétera, permiten modificar la, la, la versión texto y la versión móvil. Es muy, muy sencillo. Ya todas las plantillas hoy día prácticamente, me atrevo a decir que el 99% de las plantillas de WordPress eh, son responsive entonces no vas a tener ese problema, salvo los pequeños ajustes que haya que hacer. Esta me encanta, esta pregunta que dejaron aquí, sobre todo porque tiene que ver con una duda frecuente en clientes o en personas que ya han tenido eh, blogs en otras plataformas y tienen la necesidad o las ganas de migrar a WordPress y la pregunta dice así: ¿eh, ¿Puedo importar contenidos de otro blog o de otra plataforma a WordPress? La respuesta es: La respuesta es un rotundo sí. sí. Eh, WordPress trae una función nativa que permite importar, ¿ok? Importar, traer de otro sitio como Wix, como Blogger, como Tumblr, etcétera, y puedes traerte el contenido. Y a su vez, si en algún momento deseas cambiar para otra plataforma, puedes también exportarlo si quisieras. Así que la, la, la, la importación y exportación de contenido es muy sencilla, muy sí. muy sencilla. Ahí, como siempre, te va, te va a tocar hacer algunos cambiecitos A veces no se trae que si algunas imágenes, a veces no se trae algunos links. Este, pero básicamente el contenido viene casi... No tarde. se confundan con exportar o importar contenido con migrar un hosting. Ah. Migrar el, perdón, migrar un, un sitio web de hosting. Ojo con eso, porque cuando migras a un sitio web del hosting A al hosting B, te estás trayendo todo, todo, todo, te estás trayendo bases de datos, te estás trayendo todo, todo, todo, todo. Mientras que la exportación o importación de contenido se refiere solamente a las páginas o a los posts. Básicamente. Así. así básicamente. Básicamente así es. Mira, una pregunta que tiene que ver con algo que ya hemos hablado en mi tops anteriores y dice, ¿cómo puedo monetizar con WordPress? Creo que aquí hay que enviarlos a que vengan. Tienes que ir a, a eso, tienes que ver esos, esos meetups anteriores, eh, sí. donde está la información, está, está aquí en este canal de YouTube. De verdad que sí te lo recomendamos. Hay muchísimas formas de monetizar tu sitio web. Si eres especialista en el área de diseño web, si eres especialista bloguero, si eres una persona redactora o copywriter, si te gusta vender, si, si te gusta dar oratoria, charlas, etc. Hay muchísimas formas de monetizar con Google Adsense, hay muchísimas formas. Te recomiendo, te recomiendo que de verdad veas ese, ese meetup en donde eh, hablamos del tema porque es bien, bien interesante. Y es extenso. O sea, no es tampoco como que hay dos cositas y ya. O sea, no, puedes sí. hacer muchísimas cosas para monetizar con la plataforma. Hay muchas opciones y las puedes hacer varias a la vez, que es lo interesante. Eh, nos quedan tres preguntas. Esta está llegando a su fin, ¿vale? Eh, fíjense. Eh, nos dice María Alejandra. ¿Qué tipo de página web puedo construir con WordPress? No lo sé, dímelo tú, como el meme. La no, no, no, no, sé, no lo sé, tú dime. Técnicamente lo que se te ocurra. La verdad es que, como les dijimos anteriormente, puedes crear una academia, puedes crear una tienda, puedes tener un blog, puedes tener un catálogo virtual, puedes tener una red social, un foro. O sea, hay muchísimas páginas, tipos de páginas web que, que puedes crear dentro de WordPress. Así que, básicamente, eh, tiene que ver con tus necesidades y también con tu imaginación. Sobre todo ahorita que hay que veo un auge con el tema de la Web3. Y vemos esas páginas que la gente piensa que la Web3 es otro Internet. Ojo, es el mismo Internet. Lo que cambia es la forma en que se hace el contenido y la forma en que se van a manejar o se están manejando o empezando a manejar ya las interacciones. Pero vemos esas páginas web de, de proyectos cripto y proyectos Web3 eh, súper bonitas y dinámicas y con muñequitos de fondo y tal. Eso lo puedes hacer perfectamente en WordPress. ¿Ok? Simplemente que, bueno, pues eso tiene cierto cariñito, cierto plugin o cierto código que hace que eso se vea chévere. Pero pero puedes hacer cualquier tipo de página web. De hecho, bueno, la, la penúltima pregunta tiene que ver un poco con lo que acabas de decir. Y nos preguntan acá, no dice nombre, eh, ¿WordPress está optimizado para la web 3? Sí, ciertamente como les acabo de mencionar, eh, la web 3, como les digo, es lo que cambia es la interacción de los usuarios. Pero yo, yo pienso, y esto sí es una precisión muy personal, que WordPress está preparado para la web 3, para la web 4 y para lo que venga. Es decir, al ser una comunidad open source y la web 3 es open source, entonces eso va de la mano. Entonces, precisamente la web 3 va a requerir de WordPress Así y de es. todas esas herramientas que sean open source porque van de la mano con su filosofía y su característica Entonces, sí. Y hemos llegado no, bueno. a la última pregunta y a mí me parece súper interesante esto también porque tiene que ver con Web3, pero también tiene que ver con las nuevas formas de aceptar dinero en el mundo. Y nos dicen acá, ¿puedo aceptar criptomonedas en mi web con WordPress? Tenías que ir al, al ah, mi top ese de, de, de ese cash y WordPress. Ajá. <ríe> de sí, noviembre. sí se puede, sí se puede, sí se puede, puedes. Hay un montón, pero un montón de plugins. Yo los invito a que en la parte de agregar plugins a su web escriban Ethereum o Bitcoin o criptomoneda para que vean la cantidad de plugins que hay que permiten que aceptemos pagos con criptomonedas en nuestra web en WordPress. Hay sí, muchísimos, sí. además de PayPal, hay muchísimos, muchísimos plugins. Este para el tema cripto, así que WordPress sí es pro blockchain, pro cripto, pro web 3, pro todos esos temas. Sí, así es. Y bueno, hemos llegado así al final de las preguntas que teníamos. Fue bueno, rápida esta hora. ¿Te parece? Me parece que y había muchas se pasó, preguntas. Se pasó rápido. Había muchas preguntas, pero hemos llegado al final de la lista que teníamos acá. Como les dijimos, si ustedes tienen alguna pregunta adicional, pueden dejarla acá abajo en la cajita de comentarios. También pueden hacer cualquier pregunta en eh, la página de Meetup o dentro de nuestra comunidad en Telegram entonces esos enlaces se los vamos a dejar aquí abajo para que nos visiten. Recuerden que este ha sido el último Meetup del año 2022 para la comunidad de San Antonio de los Altos. Y bueno, ahora que estamos online para todos los que quieran conectarse, de verdad que siempre son bienvenidos como siempre les decimos, sean activos en las comunidades. Si ustedes quieren ser parte de eventos como este, pueden postularse como ponentes, pueden postularse como patrocinantes, como colaboradores, todo lo que ustedes quieran hacer dentro de las comunidades, nos pueden preguntar y aquí con todo gusto le vamos a dar la información. Rubén, ¿qué se viene para 2023? Mm, nada, estoy súper agradecido, me encantó este mito, fue tan rápido que ni siquiera me di cuenta del tiempo, Ahorita en enero ya tenemos un meetup, como les dije, va a ser la repetición de un tema. Ya les ¿Okay? vamos a decir la fecha exactamente L... para que estén preparados. Sí. Esto va a ser el 18, 18 de enero. Es online, es por acá, por esta vía. Vamos a tener a nuestro amigo Celis Guevara. Eh, bueno, ese es el primer meetup que tenemos ya programado de enero. De ahí para adelante, déjenos ustedes la sugerencia de qué quieren que ¿Qué hagamos temas? un mito. Lo quieren online, lo quieren presencial. Vénganse para San Antonio y nos comemos unos golfeados en un mito. La idea, la idea es que compartamos. Que disfrutamos del frío que todavía en enero, febrero hace todavía sí, sí. una brisita rica. Que aprendamos, que compartamos y de verdad que por aquí súper encantados de estar eh, eh, difundiendo pues el conocimiento de Word. Así es. Recuerden que como siempre les decimos, estamos abiertos a todas sus sugerencias y bueno, que esos temas que ustedes quieren que hablemos los planteenlos en los espacios en los que estamos. Gracias a todos por haber estado aquí, a quienes estaban en vivo, a quienes van a estar en diferido, a quienes nos dejaron sus preguntas, por supuesto, también. Gracias por eso. Qué bueno que hay muchísima gente que quiere estar aprendiendo cada día más de WordPress y como siempre les decimos, estamos a la orden no solamente en la comunidad de WordPress, sino también en nuestros espacios digitales, Aura Brito Aura Brito SM en todas las redes sociales y Rufel Gordones Social Media Sin Censura en todas las redes sociales y Social Media Sin Censura punto com, en, en su sitio, sitio web, web. En Aura, web, Aura punto com, en mi sitio web y bueno, ya saben que nos estamos viendo por ahí, gracias por participar en este AMA de WordPress y nos vemos en enero, que pasen una feliz fiesta, feliz año y gracias a bye, todos bye. por estar aquí durante estos meses Chao, chao.